queríamos tener algo que puede identificar y posicionar a los artesanos, conversábamos con uno, conversábamos con otro, con los que nos proveen las cucharas diariamente para el restaurante corre pero realmente no había la firme decisión, no había la firme decisión de los artesanos, realmente le veían complicado y cuando, obviamente, cuando ya este, logramos generar acuerdos, cuando logramos eh, lograr estos convenios, ya fuimos plasmando. más difícil de la cuchara fue el, el ensamblado, el, el, el unir la madera y como fue un trabajo de equipo, aquí fuimos 10 artesanos los que armamos la cuchara de palo. Eh, justamente utilizamos 30 árboles de, de sauce. Eh, justo conseguimos árboles viejos que están en peligro de caerse eh, para no perjudicar a la naturaleza, eh, conseguimos de las haciendas, eh, tres árboles de cada hacienda, así más o menos Y con el proyecto de reforestar Tenemos la, el récord anterior es de 17 metros por 1.50 ya ¿Y esta en dónde se encuentra? Esta se encuentra en países nórdicos Entonces mm. tenemos la una, tenemos otra en Japón que tenía 7 metros por 1.50 Entonces se rompió ya la de 7 metros por 1.50 Rompieron con una de 17 Y ahí venimos nosotros con la de 20 metros por 5 en este caso la característica es diferente de la cuchara del Ecuador porque es cóncava. Eh, entonces, y uno de los parámetros también es que tiene que ser idéntica, la réplica idéntica a la que se comercializa en los mercados. La cuchara más grande del mundo está aquí, en Paute. Y vamos a ver cómo se hace una cuchara. Acá con nuestro amigo que se encuentra en este momento. Este está en el primer proceso de la la preparación de la cuchara entonces Las primero buscamos, veces, sí. buscamos la madera, la madera. Exacto. ya entonces la madera cómo tiene que ser eh, no importa, redonda, cuadrada no, o sea, el problema es darle la, la figura ya, ahora la madera tiene que estar seca no, precisamente ¿no? fresca, fresca. Sí. ya tiene que estar ah, eh, fresca entonces exacto. vamos en este momento a tratar con don Carlitos a tratar de empezar el proceso entonces el primer proceso es ya está el primer proceso lo que es cortado y partir la madera el primer proceso ya, y vamos a seguirle de cerca y la amigos siguiente entonces viene esta que es um, hacerle darle la, la figura muy bien el, lo que es la moldura En este momento ya empieza con otro proceso ¿Cómo se llama este procedimiento, don Carlos? El cavado El cavado El cavado de la, de la cuchara El cavado ¿Y esta con qué herramienta se hace? Es un fierro curvo Nosotros le llamamos cavador La cavadora, ya muy bien. Entonces vemos cómo ya la cuchara empieza a tener ya su formita, Su forma típica Ya Es una parte que está ya hecha el hueco ¿Ya? Entonces miren cómo va quedando prácticamente va dándole forma a esto de la cuchara Pero acá tenemos don Carlitos ya algunas terminadas y otras que, sí, están, que están por terminar. Por terminar, ¿no? ¿cierto? Entonces, Entonces, por ejemplo este esta ¿qué de... le falta? Esta le falta vuelta a lo que es el pulido. Que ¿Ya? Le llamamos Ficar. esto el pulido y, y cada sí. cada procedimiento tiene una herramienta especial. Exacto, esta le llamamos nosotros piedra cabra y es una una plana que sirve para esto. En la Listo, las este. herramientas tienen que estar bien afiladas. Bien afiladas, eso sí, bien. Listo, don Carlitos, ya prácticamente ya vamos eh, terminando la cuchara. ¿Qué ya otro acá, procedimiento vendría? Este viene el último proceso de aquí que está este terminado, entonces le hacemos esto. Ese es el mango. Este sí, el mango, entonces con esto ya nosotros eh, le damos el terminado que. Eh, en estos procesos que se hace esto, ya quedan como esto, que esta ya está terminada. Podemos ver, amigos, la es cuchara. Ya prácticamente está terminada. Es esta. Trabajo, claro, este es un trabajo, como le dicen, una cucharita rústica, pero igual. Entonces ahora si es que alguien, o más bien usted, si alguien le pide, dice yo quiero lacarle o, o darle brillo la cuchara como para adorno, ¿sí lo puede hacer también? Sí se le puede hacer, pero nosotros la mayoría hemos trabajado así en esto, en, en lo que es así, tipo natural, sin, sin ningún tipo de, de químico. Entonces porque, tenemos diferentes tamaños también. Claro, de todo tipo, de, desde la pequeñita hasta sí, la más grande grandes. que se puede hacer como una como esta por ejemplo Exacto. y los valores lógicamente va a depender varía de igual manera. depende está, al, al tamaño bien. entonces esta He ya estaría es igual terminada <risa> y acá el amigo también nos pasa otro tipo de utensilios que se pueden hacer con eh, sauce esta es una madera muy suave entonces, esta eh, también es, eh, tiene su procedimiento eh, claro igual este es un procedimiento diferente y que se necesita de mucha habilidad también para irle sacando lo que es las, le llamamos hojitas del batidor. Ya había la idea de cómo armar todo, sino que un poquito, pues, que nos complicamos ahí el rato de ensamblar la madera. Uh -huh. Cómo fue ensamblado, porque no se podía utilizar ningún clavo, tornillos, nada. Entonces empezamos a pensar cómo ensamblar la madera que no traiga clavos ni tornillos. Entonces surgió la idea de hacer con, con tarugo de madera. Todo 100% es madera, no tiene ningún clavo. Nada. Sí, pero hay tal vez eh, algún tipo de resina, algún tipo de pegamento. Sí, la, sí es eh, prácticamente tarugo y pegamento. ¿El tarugo Todo qué es, es, es? El tarugo es eh, hecho de la misma madera, Bien. es como clavos de madera. Ah, ya, se usó para, para juntar la madera Ya, exacto, entonces ustedes vieron esa opción Es netamente madera Madera, 100% madera ah, Entonces, luego, después de eso, ¿hubo algún inconveniente? En el momento ya de, de ir poniendo palo a palo eh, Madera a madero, no sé, ¿tuvieron algún inconveniente? Pues no, hemos ido casi armando como armar un rompecabezas Viendo cómo puede quedar, cómo la madera se puede sostener para, eh, Sin usar los clavos, nada de eso entonces, Hemos ido pensando cada... Cada detalle hemos ido pensando para ir colocándolo en la madera. Es una satisfacción tan grande haber formado un equipo de trabajo aquí con todos los compañeros, en parte de mayoría familia y con experiencia desde luego en lo que era trabajo en la cuchara y de ahí se nos vino las ideas que compartimos igual con el grupo de trabajo que hicimos, que formamos un equipo de trabajo para haber logrado este, este grande objetivo. ¿no? La cuchara tiene... 20 metros y algo más en, de, de largo, por 5 igual de, de ancho, que es el total del observador. Listo, alguna experiencia que le deja, alguna anécdota que pueda contarnos. La mejor experiencia es haber logrado este objetivo, que es la cuchara, digamos, la más grande del mundo hasta ahora, que hemos logrado. Eso le digo gracias al equipo de trabajo, gracias que igual a mí me invitaron para este trabajo, como hemos sido parte de lo que dice, de la artesanía que siempre hemos venido trabajando y en eso nos unimos a colaborar. Es la mejor experiencia con todos los que trabajamos aquí. que todos vengan y conozcan la cuchara de palo más grande del mundo, un proyecto que nos llena de orgullo a los pauteños y que va sin duda a ser un icono del cantón Paute, ya que muchos de ustedes nos van a venir a visitar por eso y van a poder disfrutar de todo lo adicional que tiene Paute, como la gastronomía la cultura, la artesanía, así que cordialmente invitamos.